Este abandono que denuncio en el día de hoy para el campo madrileño no ha caído del cielo, es consecuencia de 25 años de políticas del Partido Popular. En estos momentos, en la Comunidad de Madrid, el presupuesto para desarrollo rural es del 0,24%, señora Ayuso. Esto es sencillamente indecente, señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por eso, señora Ayuso, le quiero decir en el día de hoy que usted tiene la responsabilidad política y moral de presentar unos presupuestos en esta Cámara después, yo creo, de seis meses al frente de la Presidencia del Gobierno, tiene esa responsabilidad para acabar de una vez por todas con este desequilibrio. Un desequilibrio que explica el alto índice de despoblación en determinadas comarcas, que explica el alto índice de desempleo y que explica esa grieta en infraestructuras y servicios que estamos denunciando en el día de hoy. Señora Ayuso, se lo puedo decir más alto pero no se lo puedo decir más claro. Más valentía para defender los intereses de nuestra tierra y menos fotos en tractores. Gracias. Gracias.